Igualmente mi amor, igualmente, ¿sabes qué está querida? Van a Estados Unidos y a un país de Europa Y aunque muchos se les... Eh, pero allí hay tu pianitos Porque sabes que hay régimen. De consecuencia, ¿tú crees que un dominicano se va a atravesar que va a atravesar en una calle de Nueva York? Un carro, y se va a bajar a beber Y, y, y tú el que vaya a cruzar Coño, pero eso nada más se ve aquí en esta vaina y en esta jungla Eso no se ve en ningún sitio entonces, oigan esto y préstenle atención a esto, porque es un mal de fondo profundo que hay en esta sociedad. Es un mal de fondo profundo. Esos cinco jóvenes de la tragedia, atiendan esto. Sus padres, profesionales, brillantes, oigan esto. No como dice el Itin Diario. El Itin Diario es un reportaje que ojalá yo haberlo tenido. Que eran de familia, de familia somos todos Ellos pudieron ser Social y económicamente Quizás un poquito nivel Más elevado que el común de la gente Pero de familia somos todos Porque to con eso se le hace daño Porque eh, eh, Aquí el que tiene dos pesos Lo quieren eh, poner por encima de, de, de, de, de, de Todos somos seres humanos Y oigan eso De familia, o sea de familia somos todos los que viven en el hoyo de Lala, los que viven que a, a propósito murió nuestro amigo y quiero eh, enviar la condolencia a Papi Lala, Wilson Jiménez, un líder deportivo del de, barrio Santa Ana. Durante muchos años fue presidente del Club Santa Ana. Y entonces, amigos de este programa que le daba seguimiento a él, su padre Ramón Chucho, eh, me enteré ahorita, tendré que cuando salga de aquí ir a dar la condolencia. Papilal era muy querido, era un gran deportista y un joven con ideas progresistas, con ideas de que este país fuera otra cosa. Murió también el hermano de un gran amigo y seguidor de este programa, Cesarito Rosario, hermano del doctor Israel Rosario, prestante abogado de los tribunales de la República. Y bueno, y han muerto muchas personas, y, no sé, una cosa terrible. Y han muerto figuras nacionales también, bueno, entonces les decía que, miren esto, esos jóvenes de esa tragedia eran hijos de gente acomodada y la mayoría profesionales, pero estudiaban en un colegio religioso, señores, en el colegio de la Alta Gracia. Oigan, pero esto, esto hay que analizarlo. Esto hay que analizarlo. Hijos de figuras profesionales destacadas. Y estudiaban en un colegio, el colegio de más prestigio que en un momento dado. Porque yo entiendo que ya el colegio continental. Lo digo así, no porque de que ellos se han anunciado, sino por las Olimpiadas que han ganado. Y porque cada vez que van a, a, a Olimpiadas, el colegio continental le ha llevado la milla. Al, pero el, el colegio de la Taragracia era el colegio de la élite aquí. Dirigido por la iglesia católica. ¡Oh! Entonces esto debe, esto debe llamar reflexión. ¿Qué tipo de formación? Porque déjenme decirle. Es un modelo de jóvenes que está creciendo especialmente de clase media. Que los padres lamentablemente, hay que decirlo. Lamentablemente tienen un sistema de crianza que los resultados han sido y van a ser catastróficos. Y les voy a poner un ejemplo. Cuando sucedió la tragedia de que unos jóvenes mataron tres muchachos corriendo carrera, que ellos decían los familiares que no, que no era. Corriendo carrera. Mataron tres, tres personas de una familia. Yo recuerdo que hablaba con el amigo Wellington Genao, propietario del tanque, oigan esto y prestenle atención a esto, un padre que es de esa misma categoría de esa misma clase, pero vean qué criterio me estableció Wellington a mí, en una conversación larga, cuando aquella tragedia, ustedes recuerdan aquella tragedia que no hace mucho, porque es que nosotros los dominicanos somos olvidadizos, a nosotros nos olvida todo, y hoy pasa esa tragedia A los tres días ya se, se olvidó Y viene otra Y va a venir otra Y va a venir otra Coño, porque sigue el mismo modelo Sigue el mismo modelo De, de que como son hijos de papi y mami Hay que darle todo los gustos, Hay que darle todo los gustos, Coño, un muchacho de 15 años y que un carro Porque déjenme decirle Si le roban la llave y todo Pero eso no sale de un día para otro Es un proceso que viene así de crianza ¿Qué me decía Wellington? Mira Omar Mira Omar Yo tengo un carro deportivo Y tengo un vehículo y tengo una camioneta Mi hijo de 18 años estudia en la universidad Mi hijo tiene que coger la guagua Mi hijo tiene que coger la guagua ¿Por qué? Para que aprenda el sacrificio Usted no se la puede poner ahí Para que aprenda el sacrificio pero yo le voy a decir, yo, mi querido Israel, yo tengo, he tenido varios vehículos y tengo un vehículo, ¿verdad? Y los hijos míos, si yo estoy durmiendo y hay un obstáculo en el vehículo de la marquesina, papi, mira, que quitar el vehículo porque hay tal cosa. ¿Nos atreven ellos? ¿Por qué los he criado así, con flexibilidad, con flexibilidad, con norma. pero con normas, con dureza cuando hay que ser duro. Entonces usted es un niño de 14 y 15 años Pero, pero, pero señores Pero no nos hagamos ahora los suecos, Pero no nos hagamos los coños Los chivos locos vayan, vayan a los lugares Viernes, sábado y domingo Y vaya a las 12 de la noche A las 2 de la mañana, a las 6 de la mañana Para que usted vea a esos muchachitos juqueándose, bebiendo y, y lleno de locura No, no, no seamos irresponsables Porque si ocultamos eso no va a haber solución. Agravaremos el problema y tendremos de tiempo en tiempo mucha tragedia. Tendremos de tiempo en tiempo mucha tragedia. Porque queremos ocultar la cosa. Y queremos andar con paños tibios. Es una irresponsabilidad. Es una irresponsabilidad. Y que me perdonen. Y sabemos el dolor que se está, pero es una irresponsabilidad. Un hijo de eufemio vaga, pues yo sé cómo el criterio que tiene de eufemio vaga en la crianza, en base al trabajo, en base al sacrificio, tú no lo vas a ver. Y que en esa vaina, y que con esta locura, y que una juca y una bebedera, no, es una verdad, porque es un problema de, de, de norma, de costumbre, y que me perdonen.